Hoy vamos a hablar de cinco puntos esenciales para tu GPS hacia el éxito. Es decir, en definitiva, para saber cómo ir del punto A al punto B. Sé que se habla mucho sobre este punto, y nunca mejor dicho, pero ¿realmente has escrito alguna vez tus metas o tus objetivos? ¿O simplemente te pasas la vida hablando de tus sueños? Voy a ser millonario, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero no plasmas nada en un papel. Por lo tanto, te va a pasar lo que a Colón, que vas a descubrir las Américas posiblemente de casualidad. Es importante que distingas entre sueños, objetivos y metas. ¿Te lo habías planteado? Posiblemente no. Eso es como cuando te preguntan de pequeño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Realmente contestas, pero es una contestación que seguramente no vale para nada. Va tomando forma con el tiempo, va tomando forma con los años... Y a lo mejor si dices, voy a ser bombero porque quiero salvar vidas, a lo mejor efectivamente va pasando el tiempo, y sigues en esa misma idea y además consigues sacarte la oposición a bombero y ser bombero. Pero esas son las menores veces, es un tanto por ciento muy bajo, las personas que realmente consiguen lo que quieren porque sencillamente no lo escriben. Sencillamente no saben cómo ir a por ello. Así que para estructurar un poco tu mente, para alinear un poquito tu subconsciente hacia lo que tú deseas de forma consciente, vamos a hablar de lo que son cada cosa. Los sueños digamos que son eh, aquellos que van un poco a su aire, no están alineados con nada en particular. Como bien decía Freud, pues son abstractos, eh, salen los miedos, salen las dificultades... Pero en definitiva, los sueños sueños son, no son nada. Incluso muchas veces necesitas ayuda para identificar que he soñado anoche. Luego vienen las metas. Las metas son pequeños escalones, pequeños logros que te van a llevar hacia, qué, hacia el punto final. Los objetivos. Los objetivos son los que están caracterizados por estar de medio a largo plazo en tu vida, estructurados. Las metas a tiempos más cortos y es posible, posible, posible que si analizas tus propios sueños entiendas mensajes que te puedan llegar muy positivos para ti que te ayuden a redondear más tus metas. En todo este proceso mental que a lo mejor no puedas entender hay un poquito de caos y es normal porque del caos aparece la luz por simple polaridad de la oscuridad Aparece la luz y de la luz aparece la oscuridad. De hecho, todos estamos hechos de luz y sombras. El ser humano necesita estructurarse, necesita para perder el miedo o vivir en el miedo una columna de ideas, de estrategias, que pueda plasmar para que su lado izquierdo racional se quede tranquilo. Estadísticas, números todo pueda ser racionalizado y así entendido y así controlado. Y luego tenemos la parte del hemisferio derecho, que es el que se encarga de las emociones, la creatividad, esa parte más lúdica que te puede llevar a momentos muy, muy felices e incluso a mandar, entre comillas, a ese lado izquierdo. Ese conjunto de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho son lo que da un plano, consciencia específico día a día, del cual tú te tienes que preocupar, porque si no, tu subconsciente va almacenando información y realmente va a su libre albedrío te manda, te exige, te pide y te hace tomar decisiones sin plena consciencia y muchas veces son malas decisiones. ¿Qué puedo hacer para educar mi subconsciente comenzando por mi parte consciente? Pues es importantísimo que alinees tus sueños, tus metas y tus objetivos. ¿Cómo? La forma más precisa que conozco de momento es el DAFO. El DAFO se originó para las empresas, pero se fue viendo que tenía grandes soluciones y muy positivas a nivel personal. Por ejemplo, el ejemplo que acabamos de decir de el bombero. Muy bien. Pues en tu DAFO tienes que ver en relación a ese objetivo, ser bombero, cómo están, cómo están estructuradas tus habilidades y tus competencias. Por ejemplo, DAFO significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y ahí tendrás que ver cómo eres tú hasta el momento presente con todo lo que tienes con todo lo que entiendes, con todo lo que sabes e incluso con todo lo que no sabes. Pero vamos a ir despacio. Las debilidades, lógicamente, son aquellas que has de mejorar a nivel interno. He de estudiar más, he de memorizar más, he de hacer más gimnasia o más deporte, he de nutrirme mejor en vez de comer... Ejemplo de bombero. ¿Cómo tendrá que ser la alimentación de un bombero? ¿Cómo tendrá que ser el deporte de un bombero? ¿Cómo tendrá que ser la preparación física de un bombero? Es fácil saber un poco cómo puede ir, ¿no? Yo además he tenido amigos bomberos y te aseguro que la preparación es brutal. Pasamos a las fortalezas. Bueno, pues las fortalezas mías con respecto a ser bombero son, por ejemplo, no tengo vértigo. Me da exactamente igual un segundo piso que un vigésimo quinto. No tengo miedo al fuego. Siento que es vocacional ayudar a salvar vidas. Soy una persona de complexión fuerte, con lo cual puedo... Eh, abarcar a otra persona con facilidad y transportarla y así vas sacando tus propias fortalezas amenazas bueno la amenaza más primordial y la primera que te viene a la mente es tengo una oposición en la que se van a presentar 10.000 20.000 personas esa es lógicamente una amenaza exterior porque hay mucha competencia ¿Oportunidades? Bueno, sé que hay oposiciones para bomberos para Murcia, para bomberos para Sevilla y para bomberos para Madrid. Tengo tres oportunidades. Este es un ejemplo, naturalmente tú esto lo vas a trasladar a tu objetivo y lo vas a trasladar a tu personalidad y lo vas a trasladar sobre todo desde tu presente. No te engañes, no te engañes, no te hagas un tafo con cómo vas a ser dentro de... no, al presente, al presente siempre. Una vez que has alineado tus sueños, tus metas y tus objetivos, puedes pasar a hacer algo complementario. Y vamos a ir, antes de, de ir a lo complementario, vamos a cerrar filas. En el DAFO lo vas a dividir en metas y lo vas a dividir en objetivos. El objetivo final del DAFO es ser bombero. Las metas... Son esos pequeños autoexámenes que tú te vas a hacer semana a semana. Son los pequeños logros que vas a tener semana a semana si sigues tu propio plan, tu propia estrategia. Ir a una academia, apuntarme a una academia, y no faltarán las clases, estudiar a diario. Esos son, digamos... ...las tareas que te vas a poner a ti mismo en ese plan estratégico, en ese plan de acción... ...que te van a llevar a ir eh, a la meta por etapas. Yo siempre visualizo el típico ciclista ¿eh? que hace las etapas hasta llegar a su meta. Ponte las fáciles. ¿eh? Como decía aquel, hay que comerse el elefante por partes. Ponte lo fácil, hazte lo fácil. No es que muchas veces por ser demasiado perfeccionista te lo vas a poner difícil... O poco fácil, que me gusta más a mí esa frase poco fácil cuando tengas tu plan estratégico hecho el fácil, el sencillo, de semana a semana verás que en un mes, esas cuatro semanas pueden conformar una meta y en 12 meses pueden conformar ese objetivo de ir a la oposición y aprobar el ser bombero la plaza de bombero bien, aparte del DAFO debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades puedes sumarle algo muy importante hemos hecho trabajar hasta este momento el hemisferio izquierdo a tope a tope naturalmente le vas a ayudar con ejercicio, con gimnasia y con deporte porque para ser bombero es una obligación vale, tienes la parte izquierda y tienes el cuerpo bien, ahora lo vas a ayudar con la parte del hemisferio derecho con la creatividad, con la parte cuántica con la parte de energía, con la parte de positividad Con la parte de ese patadón, de esa ayuda que te va a dar Llegar, llegar sí o sí a ese objetivo y te, vas a, y te vas a preguntar, ¿cómo lo voy a hacer? Bien, lo puedes hacer de varias formas Para ayudarte, las visualizaciones, las afirmaciones y los decretos Visualizaciones, afirmaciones y decretos. Bien, visualizaciones. Las visualizaciones, yo las he aprendido hace muchos años como visualizaciones creativas con Sactica Mind. Las visualizaciones las tienes que hacer en un como si, como si qué, como si estuviera conseguido ya. Ya eres bombero, ya tienes tu plaza, ya te ves con tu uniforme puesto y a punto de salir a por una llamada. Así que las visualizaciones tienen que ser completas, las visualizaciones tienen que ser muy, muy creativas y tienen que estar muy completas en el sentido de que utilices en ellas lo audio, lo eh, visual y lo kinestésico. Es decir, que tus visualizaciones tienen que ser como una película, como una película ...que ves en el cine completamente cerrada, es decir, tiene su principio y tiene su fin. No puedes hacer visualizaciones a medias, no, no. Desde que entro el primer día en la academia para estudiar a, para bombero hasta que tengo mi plaza... ...y tengo mi plaza, ya tengo mi plaza, ya tengo mi plaza. Ya estoy con mi uniforme preparado para salir a por una llamada. Ya tengo la plaza, es mío, lo he conseguido, este es mi éxito con todo lo que conlleva ser bombero. Eso ya pone tú la imaginación que quieras. Al tener una plaza, pues ya puedo comprarme un piso. Al tener una plaza, ya puedo tener una pareja estable. Al tener una plaza, ya puedo conseguir nuevos amigos afines a mi vocación, otros bomberos. En fin, eso ya lo recreas tú. Número 2. las afirmaciones. Las afirmaciones son eso, afirmaciones de haberlo conseguido ya. Y es importante que cada día escribas afirmaciones positivas de conseguirlo. Afirmaciones que te avancen dentro de tu mentalidad para tenerlo como más cerca, para asumirlo como más cerca. Y por último los decretos. Los decretos son afirmaciones pero ya conseguidas de alguna forma. Es decir, sería yo estoy en camino de ser bombero y así es. La coletilla y así es, es la que determina que en vez de ser afirmaciones, sean decretos. Por lo tanto, si tú te apoyas de tu DAFO, de tus actividades diarias, de tu plan, de tu estrategia, que te hagas, que te escribas, sobre todo que te escribas, porque en el momento que legalizas lo que escribes, el universo también lo recoge tendrás muchísimas más probabilidades de acercarte a esa meta y después de esas metas a ese gran objetivo que es conseguir esa oposición a bombero seguramente lo vas a conseguir y sabes que además ya juegas con bastante ventaja con todas las demás personas que solamente tienen sueños yo mañana seré rico yo seré algún día bombero o médico o seré maestro o seré futbolero, no como lo llamo yo así jugadores de fútbol, vaya entonces, bueno algún día seré, algún día seré, no es nada ¿Mm? y hay algo muy importante que tienes que poner a la par que haces tu dafo para conseguir tus metas y para conseguir tus objetivos y es lo que se llama SMART SMART es precisamente para que no te vayas por los cerros de gúmeda, en el sentido de yo quiero ser millonario, yo quiero ser... Bueno, ya lo he comentado. Entonces, ¿quieres ser bombero por qué? Pues porque tengo la idea específica, smart, específica, medible. Quiero ser bombero en un año que sea accionable solo por ti y que sea medido en el tiempo. Un año... 12 meses, una semana y 6 horas, que es cuando me examino para bombero. Así estructuras tu mente y atraes a tu vida las situaciones, junto con el DAFO, las visualizaciones, las afirmaciones y los decretos, que se van a sumar hasta llegar a ese objetivo, a medio largo plazo. Ya es estructurado, ya has plasmado, ya has escrito, con lo cual... ...tu GPS interno va directo a por tu éxito... ...ayudado de todas las acciones que ya has planificado... ...en tu plan de acción, en tu estrategia... ...por tanto, si pasas de los sueños a las metas... ...y de las metas al objetivo, como te lo acabo de mencionar... ...es muy probable en un 99,9999 que lo consigas... ...porque entre otras cosas evitas la dispersión porque en un sueño está todo disperso está todo a su libre albedrío está todo como, como si tuvieras un vaso de agua lleno de agujeros el agua se va a esparcir por todas partes como un colador, no te va a valer para nada tus fuerzas internas, tu energía tu intención eh, no existe está todo volátil plasmado por escrito siguiendo los pasos que te acabo de dar lo vas a conseguir sí o sí. Ahora, eso también te digo: tienes que ser disciplinado en todo lo que te vayas a proponer y en todo lo que te escribas en tu plan de acción. Del uno, perdón, del uno, del lunes al viernes voy a conseguir esto. Voy a estudiar la lección 1, voy a ir al gimnasio, voy a mantener mi dieta. Voy a aprender de otros que ya son bomberos. Todo esto te lo vas a escribir de lunes a viernes. Y cada viernes tendrás una meta. Al cabo de cuatro viernes harás un mes. Ya tienes otra meta. Cada mes tendrás otra meta. Porque irás sumando. Y a final de año, antes de llegar a tu examen, que será tu objetivo final, tendrás muchas metas acumuladas, con lo cual también te van a ir eh, apoyando mentalmente en el orgullo de lo que quieres hacer y en la energía positiva de hacia dónde quieres ir. Tu actitud ha de ser siempre positiva y ha de ser siempre creativa. No te va a faltar en ningún momento. Si lo escribes y si lo sigues, nunca te sentirás perdido. Por eso activarás tu GPS cada día, cada semana, cada mes. Y no voy a decir cada año, porque este objetivo en concreto es de un año para ser bombero. Ahora lo que hay de hacer es plasmarlo todo en tu workbook, en tu diario o en tu cuaderno, donde suelas apuntar lo más importante para ti, y rápidamente hacer este escaneo. ¿Qué quiero ser, bombero? ¿Qué quiero ser, médico? ¿Qué quiero ser? Abogado. ¿Qué quiero ser? Electricista. ¿Qué quiero ser? Cura. <risa> Lo que tú quieras. Pero siempre, mejor dicho, y siempre ponlo por escrito. Porque además, cuando está escrito, puedes volver a ello las veces que quieras y que necesites. Para borrar, editar, volver a construir, volver a crear. Además, otra cosa importante. Yo te, yo te recomiendo siempre que escribas en primera instancia en lápiz ahorrarás muchos cuadernos, te lo aseguro y es mucho más fácil solo tienes que borrar y volver a escribir cuando ya tengas seguro seguro por ejemplo, lo que vas a hacer esas cuatro, esas cinco, esas seis actividades diarias entonces si esas una vez que ya las hayas reeditado las puedes poner a bolígrafo y luego borrar el lápiz y ya tendrás una estrategia montada un esquema montado que te lleve sí o sí, paso a paso y además creado por ti para tu objetivo final, ser bombero, pues nada más amigo, amiga, espero haberte ayudado, si tienes alguna duda estoy a tu disposición, un abrazo y hasta la siguiente.